No ceder jamás, la infantilización a las sordas irracionalidad. No ceder jamás, la progresión es retroceso para toda la humanidad. No ceder jamás A infantilización, a la sorda sin racionalidad No ceder jamás ¿Por qué no levantarte mientras aún tienes libertad? Bah. Comenzamos a jugar en el minuto 80 ¿Y que afrenta? Ya vamos 4 a 0 Al 85 resultó que vamos 4 a 2 Creo que no se dio por perdido el juego La docilidad del tolerante fue el mediante Para dar tanto poder a los ignorantes En papel de perpetua víctima al éxito por nuestra reacción mínima. Ahora lo que sigue es resistir, unidos aunque las diferencias sean mil. Proseguir en calles y congresos, no dejar de combatir para sus hombres de paja nuestras respuestas blindadas. Evidenciar con argumentos a cada falacia en el arte, los medios, la prensa, desarmar, castillos de cartas que han construido tantos tontos útiles a quien mueve sus hilos. No ceder jamás a infantilización, a la sorda irracionalidad. racionalidad. No ceder jamás. La progresía es retroceso para toda la humanidad. No ceder jamás a infantilización a las sordas y racionalidad No ceder jamás ¿Por qué no levantarte mientras aún tienes libertad? ¿Por qué vas a creer en paladines de la tolerancia que no dudarían en mirar censurada cualquier ideología que no aplauda a sus fantasías? Y eso incluye sí hasta la verdad misma Lobbies que defienden la igualdad con una mano y con la otra Privilegios buscarán su venganza a satanizar Linchamiento mediático o sin los osas desafiar si les dices la verdad. Hay un asesino en la bandera de arcoiris, antes inquisición, feminismo y eso inverosímil suena si te quedas con las letras de panfletos de los medios, sensacionalismo extremo, discursos endulzados, mentiras que suenan bien, aunque defiendan locuras y si las repiten cien mil, influenciables caerán, sí, y es ahí donde entramos nosotros. nosotros No ceder jamás, a infantilización a las sordas, y racionalidad, no no ceder jamás, la progresión es retroceso para toda la humanidad No ceder jamás, a infantilización, a la sordas sin racionalidad No ceder jamás, ¿por qué no levantarte mientras aún tienes libertad? Valientes de frente sino en el teclado Siempre con llantos y quejas, no. no argumentos claros No te caerán uno a uno, van acompañados Nueva guerrilla de izquierda, sí desde su iPhone La doctora de Harry Potter ve como los probes que tanto querida Hoy la cancelan y sus libros queman y luego te dicen fascista Por no puede nada más en un Twitter, algo siempre de la biología